¿Sabes cómo se dice delgado en chino? Yo no lo sé Capuchín ¿Qué pasa, tío? Pues bueno. ¿Sabes lo que es un chino con una capucha? ¿Por qué? ¡Un capuchino! La que no sabe cómo se dice, pero sucio en chino Sin champú Hola, Patricio. Hola. ¿Sabes cómo se dice papel higiénico en chino? Pues no. ¡Quita caca! <risa> ¿Sabes cómo se dice impotencia en chino? Pues la verdad que no. Y No, chuve. <risa> Hola, Patricio. Hola, Bob. ¿A que no sabes cómo se dice 99 en chino? No, yo no. ¡Cachichén! ¿Sabes, Patricia, cómo se dice viagra en chino? ¿Y yo qué voy a saber? ¡Ya, chiquichichube! ¿Cómo se dice orgasmo en chino? Ya está. ¿Cómo se dice náufrago en chino? Chinchulancha.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 ¿Está ¿Cómo se dice viuda en chino? Chinche o